La vida te machaca o te da buenas cartas Pero eres tú a quien debes vencer al final Tú eres a quien debes amar Eres tú, tu propia trampa Y tu camino a la verdad el ojo del huracán, donde te pierdes, eh? donde te encuentras, y si no te pierdes, no te puedes encontrar, qué difíciles a veces. Saber que uno está perdido en la falsa sensación de seguridad del ojo del huracán, del ojo del huracán, en el ojo del en el ojo del huracán. Nos peleamos por verdades, defendemos la nuestra, creyendo que es la única y verdadera. Pero todas se cumplen, pues son solo parciales, la verdad llamada tú, la ya verdad llamada yo. Y billones de otras verdades en el ojo del huracán, en el ojo del huracán, en el ojo del huracán, en el ojo del huracán.